rutinas de martes y jueves, ¿vale? Calistenia. Todo sencillo, todo sin descanso. Sentadillas con salto, burpees con dos flexiones abajo, zancadas, 10 por cada pierna y 30 segundos de plancha. Descansamos un minuto y repetimos. En total, 4 series. Esto martes y jueves. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene. ¡Vamos fuerte!